Hola, soy Lourdes Rojo, soy del centro local de Salesianos Baracaldo, pertenezco a la provincia San Francisco Javier y llevo ya pues, eh, 3-4 años con esto de la pandemia pues animando la vocalía de promoción vocacional, de animación vocacional, como ahora quiero yo llamarla, y de pastoral juvenil de la región. Eh, hemos hecho un largo camino en el cual hemos conseguido pues consolidarnos como equipo de trabajo a nivel de la región eh, con los provocadores que son todos los vocales de promoción vocacional, de animación vocacional y de pastoral juvenil en las diversas provincias. Hemos eh, estado presentes en todas las iniciativas para acompañar a los jóvenes que han surgido en toda nuestra España salesiana y tenemos también personas integradas en el equipo del acompañamiento, de la formación al acompañamiento de los jóvenes a nivel nacional. Hemos hecho bastantes más cosas con la reflexión del sínodo, que nos llovió del sínodo, llevarla a cada centro local, bueno, pero todavía nos queda camino, ¿no? Entonces, pues esa es, eh, esa es el, la, la segunda parte de esta historia, ¿no? Eh, estos tres años de renovación que pido para, la, para continuar un poco con el proyecto que iniciamos hace cuatro ya. Lo que se ve en el horizonte es seguir creciendo y compartiendo experiencias y reflexiones para cada día ser más, más creativos y más audaces los salesianos cooperadores a la hora de acompañar y de, de alguna manera eh, seguir en esta misión compartida con todos los salesianos y salesianas de nuestra región. También deciros que creo que es importante que valoremos que eh, una de las cosas que es más importante dentro de, nuestro, de, de nuestra realidad es cuidar mucho la animación vocacional. Por lo tanto, otro de los proyectos que queremos eh, eh, acometer más seriamente en estos tres años es un proyecto común que llega a cada centro local sobre cómo animar y cómo llevar a cabo una animación vocacional. Bueno, sin más hermanos, aquí estoy. Eh, si veis que puedo seguir en el cargo sirviendo pues ahí, ahí me tenéis.